Catarina, ¿qué es Andrita? Este? ¿Por qué lo tiráis todo? <risa> oh, qué rica. <ríe> Qué feliz. Sandrita, ¿está buena? Uy, ¿qué no hay más? Mi señorita ¿No quieres cenito? ¡Ja, <risa>